Tercer día, la población en Santa Cruz se ve afectada, esto por el paro médico. Pacientes se piden a los galenos que retornen a sus fuentes laborales. En Santa Cruz, los médicos nuevamente suspenden la atención en consulta externa y reprograman las operaciones en contra del Seguro Universal de Salud y en apoyo a la médica Isis Lapis, quien tiene detención preventiva en el penal de Palma Sola por el grado de participación en la intervención quirúrgica al niño Sebastián Justiniano, a quien le extrajeron un riñón sano. Sin embargo, los más perjudicados son la población que exigen a los galenos que trabajen y dejen que la justicia se encargue de Isis Lapis. ...de de hincharse en mi panza... ...estaba estomago mucho relleno ...mucho hinchan... ...ahora está macaneando, jugando eso... ...no hay atención perder vida... ...ahora haciendo ese ...salvar de México... ...para que no entra... No, ...como se llama Pablo ...por eso hacen ese paro... ...eso no es necesidad... ...si, es tenito, si hay cometido delito... tiene que, que ir a Palma Solar... ...para que atar a México saber para mí no es bien, y nosotros no somos de aquí, de Santa Cruz, hemos venido de Riberalta. Mi hijo ha sufrido un accidente, ¿no? Yo desearía, como en el nombre del Señor, que el Señor los abra las puertas, ¿no? Para todos, no solo para uno, ¿no? Estamos aquí arrinconados, no hemos dormido porque con pena nuestros enfermos no nos dejan de entrar, pasar. ¿Quién no va a entrar? Quédese ahí nomás. Váyase para atrás. Nosotros no hemos venido aquí al, al hospital por venir a, a que no estén así amenazándonos. Hemos venido por el, el tener mi hijo y yo sano. Yo soy de la tercera edad. Y yo le he dicho caballeros, soy de la tercera edad. Y... No merezco que usted me esté dando ese maltrato. ¿les? Recordemos que Isis Liapi solo en este año es acusada de dos casos por negligencia médica. El primero con el niño Sebastián, quien continúa padeciendo por la extracción del riñón sano, y el niño José Junior Vega, quien ingresó al hospital de niños por una intervención en el apéndice y fallece. Según IDIF, se habría realizado un corte en el intestino lo que provocó infección y luego la muerte. Y durante esta jornada inició la audiencia de apelación por el caso Sebastián. Y que sea puesta en libertad, ella va a ponerse en disposición de, de, de lo que es la justicia, ella en ningún momento se ha negado a poder tener declaraciones, y así que ese es el compromiso que existe de la colega. ¿no? <música> La población también rechaza el paro de 24 horas. Convocado por médicos y quienes protestan por la implementación del Seguro Único de Salud, piden a profesionales dialogar para mejorar el servicio de salud en el país se cumplió un paro de 24 horas por parte del sector médico que rechaza la implementación del Sistema Único de Salud que prevé beneficiar a más del 50% de la población que no cuenta con un seguro social gratuito. Pacientes expresaron su molestia ante esta medida asumida por los galenos, pidieron que no atinten contra la salud de la población y que el sector se siente a negociar y a dialogar con gobierno. Espero que la atiendan a todos los pacientes que están. Es necesario, incluso ahorita mi nieto, estar aquí en este... Hay unos laboratorio. tienen que atender, dos semanas ya estamos en los laboratorios. Paro de médico, no debería, cualquier otra medida que podían hacer, paro de médico es muy malo para los pacientes que están tan delicados. Es necesario que atiendan, que no haya paro de médico otras medidas que lo tengan. Debían entrar mucho de acuerdo con el gobierno porque esos pacientes están ahí en el piso tirados. ya está mal. Mira, ¿cuántos pacientes están votados? Qué pena y nos da. No sé, el gobierno ya debe entrar de acuerdo con los médicos. ¿no? Y necesitamos profesionales que atiendan. ¿Y quién les va a atender? No hay nadie que les atienda. Estamos preocupados. Gracias, señor periodista? No, so, hoy día para hoy día me han citado recién yo he venido a consultar el día martes. Sí, señor. ¿Usted está de acuerdo con un sistema de salud gratuito y universal? Un... Sí, señora, porque muchos sufrimos, pues así, nosotros que somos de, de las provincias, no tenemos dinero y no podemos venir fácilmente, y sería lo mejor que haya ese... Atención gratuita de salud, porque muchos nos enfermamos así y no podemos hacernos ver por falta de economía, de dinero. Porque... Mientras el sector médico señala que continuarán con esas medidas de presión y de que asistirán al diálogo con el gobierno, pero bajo sus condicionamientos para la implementación del sistema único de salud. Por supuesto que sí. Sin embargo, también con todo respeto al doctor Rocavado, nos hemos debido reunir con él hasta hoy día unas siete veces ya. Y todos han sido charlas nada más, nunca vino y dijo este documento escrito. Finalmente el gobierno persiste en la convocatoria de diálogo y reiteró una vez más el de convocar al sector a una reunión para este lunes 3 de diciembre para atender sus demandas. Básicamente creo que es importante la convocatoria de nuestro ministro, es escucharlos queremos saber cuál es la propuesta de este, de este, este, este sector de, de, de, de las organizaciones y sobre todo pues ver eh, qué puntos de encuentro tenemos y, y sobre todo al final llegar a un acuerdo para que el sistema único simplemente sin mayor complicación en el país.